Bueno, primero y principal a mí, eh, por mi parte me acusó mucha curiosidad del tema de la robótica, eh, soy muy de, me gusta mucho estas cosas, y bueno, nos explicó que venían, eran los kids que había en la escuela, venían de Estados Unidos, eso, la que mandó a la nación para el proyecto de escuela del futuro, y bueno, no sé. Había mucha entusias por empezar y había talleres de la tarde. Y... Claro, la idea era que ellos, los primeros que fueron, que vieran más o menos y nos dieran una idea a los otros compañeros de sobre qué se trataba el taller y todo eso. Eh, era un taller a contraturno los viernes y dijimos, bueno, a lo primero era como que muchos estábamos entusiasmados, dijimos, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Y en realidad como fuimos teniendo, teniendo, siendo nosotros dos y bueno, eh, o sea, arrancamos por curiosidad y todo eso, pero lo que más nos, nos tiraba para atrás creo que a nosotros la mayoría era el tema de los días y todo eso, como el único día libre que teníamos como para estar con nuestros amigos y eso te lo quitaba robótica, pero como estábamos muy interesados y todo eso, como que sacrificamos esos días que íbamos. Claro, era, no sé, eh, en parte tal vez sí, pero después tipo te va entusiasmando claro. y es como que, ah, querés que llegue el viernes a ver qué nuevo podés hacer, qué más podés investigar. Eh, aprendimos el pensamiento computacional, el tema de algoritmos y todas esas cosas que en un futuro pienso que nos va a servir bastante. También nuestro proyecto de Feria Ciencias, que trataba de ampliar todo esto de las TICs para llevarlos al aula. Eh, ¿De qué manera? Claro, que la gente más que nada tenga una idea de sobre qué cómo se podía utilizar, que, digamos, que no piensen que era como un juego porque la mayoría iba y lo trataban como que era un juguete, un robot más y no, o sea, la idea era que se pueda familiarizar y usar todo esto en el aula y poder llevar que ayude, digamos, con el aprendizaje y todo eso. Que no se piense y se tome como un juguete al robot. O sea, esto se puede usar en matemáticas, en física, en TIC. O sea, tiene una cantidad de usos que la mayoría no conocía. Claro. Eh, hoy en día, la mayoría de las cosas están computarizadas o hecho por robots, y bueno, esto es un impulso a que los chicos puedan aprender, puedan familiarizarse con esto y tengan nuevas carreras, porque principalmente la, las nuevas carreras a las que están más en auge son estas, las de computarización y robótica, y nos sirve bastante, eh, aparte para llevar esto al aula y que los demás chicos, y no solo nosotros dos, eh, puedan eh, aprender de esto. La idea de esto también sería implementarlo, digamos, en más que nada toda la escuela y que lo puedan usar todos, porque ahora se utilizó para, o sea, el taller era para cuarto, quinto y sexto año, pero la idea es poder expandirlo. Se arrancó así, digamos, porque era el primer año, llegaron a fin del año pasado, pero no se pudieron usar y este año se arrancó con el, con el taller digamos nosotros la idea sería también porque nos entusiasmamos bastante y que por ahí eh, otros chicos se puedan enterar de esto y que puedan usar los robots porque es una experiencia que está buena y o, sí también te ayuda. llevarlo a otras escuelas también a nivel primario eh, en otros países estos robots también mismos kits se usan para aprender y enseñar a los chicos eh, hay kits más que para chicos que son esos sí son más como un juego y para ir familiarizándolos con esto y todo eso que el, les ayuda un armado básico y tienen distintas funciones los robots, que son cosas que hemos visto que está bueno ir más que nada para primaria para que vayan agarrándole la mano que digamos, y que después puedan pasar a un modelo un poco más complejo como es este uh -huh. eh, Más que nada el tema de la programación, porque el armado es, sí, como, es prácticamente un juguete Así te alegro, como sí. no es todo encastrar básicamente. <risa> claro, es bastante divertido y los chicos capaz que se pueden aprender bastante. Yo, eh. claro, y el tema de la programación, al ver programas más simples y más complejos para chicos más grandes, eh, puede ayudar a, a que los chicos aprendan así.